Yo soy Michi Carabobo. Y yo date golpedo. Aquí un especial de Me encanta cantarte de las personas más increíbles del arte. Y hoy, para empezar, vamos a ver a el cantante más pequeño del mundo. Su nombre es Juan Chiquito y aquí lo tenemos. La, la, la cuca caracha, ya no, no, no puede, caca caminar. Yeah, la cuca, cuca aracha, ya no, no puede, no camina. Yeah. Impresionante lo que vimos recién. Y aquí ahora en Me Encanta Cantarte tenemos otra sorpresa. Tenemos a Dónde Está Bebé, el bailarín invisible que sorprendió a todos con sus grandes pasos. ¿Lo vemos? Mayor. ¡Bravo! ¡Bravo! Increíble. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, fue impresionante, ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Ay, ¡Me jure. ¡Bravo! ¡Bravo! Impresionante la presentación de recién del mejor bailarín invisible del mundo! Y aquí en Me Encanta Cantarte estamos con Don Plantotus en Estudios Centrales, el mejor imitador de plantas del mundo y a quien ya le pedimos que nos imite un Malbón. Impresionante. Nos llega una carta acá, me encanta cartarte, una carta de Mirta de Villa Ballester y la carta nos dice, el programa está buenísimo y le pide a Don Plantotus que imite un cactus de Villa Ballester en otoño. Impactante. Y para cerrar a Don Plantotus, me está llegando un audio, gracias, desde Mar del Plata, José Pepitito Nahuel nos pide que Don Plantotus imite a una margarita en, en plena floración en Mar del Plata, pero del año 84, qué desafío Don Plantotus, eh, año 84. Increíble, le damos un no, fuerte, fuerte aplauso, aplauso un fuerte aplauso para Don Plantotus. Impresionante, los artistas que han desfilado por Me Encanta Cantarte el día de hoy, Dante. Es verdad, mi chica de Y este día tuvimos a... El cantante más chiquito del mundo, Juan Chiquito. Asimismo, después de él estuvo el bailarín invisible, Onde está Bebé? También tuvimos por último a dos plantatos, el invitador de plantas. Y aquí nos vamos despierto en el canto plantante. Espero que les haya gustado este video y chao. Hasta la próxima.